Estuvimos acá en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación presentando un libro de nuestra serie académica del profesor Juan Vilar. Es parte de una colección, seleccionó y dio a la editorial de la Universidad los derechos de este libro. Eh, estuve haciendo consultas de, de, con algunas personas conocidas que habían publicado libros, que han publicado libros y, eh, eh, todos eh, coincidieron de que era mucho mejor hacerlo a través de la editorial de la Universidad de Entre Ríos, ¿m? por el prestigio que tiene, por eh, el, el cuidado en, en, en presentar la, la edición y, y por el, eh, eh, las vinculaciones ¿m? que tiene eh, este, este ámbito universitario con el resto de las universidades y establecimientos públicos de, de la Argentina. La organización eh, trata históricamente este, en la Revolución de Mayo y las consecuencias este, o sea desde 1810 con antecedentes obviamente hasta 1829. Estas dos décadas son, son cruciales eh, se produce una lucha precisamente por tendencias distintas, por intereses distintos, cosa que yo trato, analizo eh, en este primer tomo que, que se ha publicado. Realmente la presentación fue un éxito, merecido homenaje a este profesor, de la Universidad Nacional de Entre Ríos con una larga trayectoria en nuestra provincia como docente y en este momento digo un estudioso de la historia que se nos convierte en un historiador que escribe eh, lo cual nos enorgullece como, como casa anfitriona